Buscar la puerta en caso, de, en caso de desempleo, buscar la puerta que puede ser en este caso literalmente toma la puerta el marcharte todo de la empresa o buscar una, una nueva solución de vamos a aprovechar estas circunstancias para lograr encontrar aquello que más nos guste y nos motiva en la vida. En esto habría que desarrollar otra lluvia de ideas, otro mapa mental para ver por dónde hacer un plan de, un plan de objetivos. Eh, acciones a realizar fechas y demás vale derribar cómo sería derribar el paro derribar eh, el ere que puede ser literalmente derribar por ejemplo la empresa de la que venimos en este caso es muy importante no tomárnoslo literalmente pero las soluciones fantásticas también son bienvenidas porque suponen un desahogo si yo me imagino la destrucción total de las eh, de las puertas perdón, de los muros de la empresa en la que he estado est todos estos años y que ahora probablemente eso tomado con sentido del humor nos te ayude, me ayude, nos ayude a, a superar este tema vale, saltar, atravesar bueno, si en alguno de los ítems no, no se nos ocurre nada, no sucede, no, no pasa nada pasamos al siguiente me acuerdo, teletransporte bueno, esta es muy útil el teletransporte, es decir, como si yo mmm, o tú tomas la decisión de estás aquí y de repente plin, y pasas a la situación ya resuelta, que yo eh, he hecho esta metáfora del árbol con manzanas, con manzanas rojas, que para mí es la, la... bueno, mi fruta favorita y la tengo para comer, tengo sombra, mmm, la resolución de los problemas, entonces... Esto es muy útil. Si tomamos una línea temporal, ¿de acuerdo? En la que aquí estamos, aquí, ahora. ¿Cómo estaremos dentro de un mes? ¿Y cómo estaremos cuando la situación está resuelta? Y desde aquí observamos, con amor, desde aquí observamos a la persona que somos ahora, con desapego. ¿De acuerdo? Y vemos qué es lo que hemos hecho para estar Des, eh, para estar en esta situación en la que ya hemos salido de la, de, de, del, del obstáculo ya hemos salido de la, de la situación difícil ¿de acuerdo? En las, estamos en la situación ideal y miramos hacia atrás muchas veces, desde el momento presente en el que estamos mmm, empiezan a funcionar emociones negativas como pueden ser la ansiedad, la tristeza, la ira con la que nos impedimos, con la que te impides Encontrar soluciones o nuevas vías ¿De acuerdo? Esta es muy muy interesante ¿eh? Mira hacia atrás También hacia atrás Es decir, qué cosas eh, Qué he ido haciendo en la vida Para ir resolviendo otras situaciones similares mmm, Qué virtudes, qué valores eh, Saqué adelante Para poder mmm, solucionarlas Vale